Y buenas tardes, buenos días, buenas noches En función de dónde estéis Bienvenidos de nuevo a, Al canal de Secretos de tu salud Y una vez más con todos vosotros nos encontramos Aquí como cada semana Que estamos para hablar Para ofreceros uh, Soluciones y triunfar en todos Los aspectos de vuestra vida Como ya os hemos ido diciendo Tendréis novedades, curiosidades Invitados Hoy tenemos uno muy muy muy importante que lo tenéis que escuchar, avances sobre la salud y recordaros que estamos aquí, pues yo que soy Esther Francia, lógicamente, Cristina Williams, que hola Cristina. Hola, ¿qué tal? qué tal? Bueno, que ella siempre nos va a ir asesorando más en temas físicos. Silvia Francia. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos que ella eh, se encarga más del asesoramiento del producto, de las formas de, de usar diferentes productos, por lo tanto, también es la que, la que nos trae las, las, uh, todos estos testimonios ¿no? tan maravillosos, que sé que hoy tenemos uno muy importante, ¿verdad Silvia? Eh, hoy no os lo podéis perder, bueno, tenemos mucho esperando, como siempre digo en el Backstage, pero hoy de verdad que es realmente emocionante y, y tenéis que escucharlo, tenéis que quedaros. Sí, hoy de hecho teníamos, este, queríamos hablar de, de la piel, ¿no? De la piel que es este órgano, el más grande del cuerpo, de hecho, aunque no lo parezca. correcto. Y, y, y cuántos, lógicamente el ser más grande también tiene más posibilidades de que hayan, de que hayan problemas, complicaciones o que hayan efectos ¿no? que, que surgen a través de la piel. ¿no? ¿Quieres hablarnos un poquito de esos efectos, Cristina, a nivel físico, cuáles pueden ser? ¿no? Que nos puede... Luego yo hablaré ¿eh? de cosas. Sí, sí pues, eh... mira, lo interesante es que estaba pensando, que no, uh, lo que estaba pensando es que además de ser, eh, de, de, de tener un impacto a nivel físico, ¿verdad? Yo sé que el, el lado tuyo es el lado emocional, pero estaba, estaba pensando en la piel, cuando tenemos un problema físico con la piel, quizás es el órgano en que nos da más problema emocional. Uno de mis hijos tenía uh, eh, problemas con su piel y el uh, eh, eczema, ¿verdad? Sí. Y uh -huh. tenía él, él, en el verano tenía que usar mangas largas, pantalones largos, y el niño sufría mucho, mucho, no podía jugar deporte, o sea, lo había impactado todo aspecto de su vida um, por, por emocionalmente también. Tenía mucha, mucha pena. Bueno, uh, a través de, de las moléculas de señalización redox um, el, hemos logrado tenerlo completamente bajo control ya muchos años. Y el niño, ¿verdad? Hoy mismo, lo, que está aquí en un gran frío, le dije, ponete, ponete un suéter, por favor. No, no, quiere. no, Pedro no, claro. <risa> O sea, anda jugando fútbol, le ha permitido re... Agarrar sí. su vida. Efectivamente, como decías tú, ¿no? Mira, por ejemplo, yo ahora a mi hija le van saliendo granitos de, de, mm. de esa resistencia, ¿no? Y también les afecta. Y son sí, cosas que son naturales que debemos de vivir. Porque okay. sí que es verdad que, que hay veces que uno puede tener un brote emocional de rabia, ¿no? Y ¡oh! De repente, pues toda la cara llena de granos. Porque es la manera que tiene también nuestro cuerpo. Pues claro, produce el cortisol y automáticamente la manera que tiene de sacar, ¿no?, Esa, ese calentón de rabia que haya podido haber, ¿no? O personas que yo me he encontrado también, pues, con... Hablabas de, de eczemas, ¿no?, pues, por nervios, el sistema nervioso, ¿no? O, o personas con un sentimiento de aislamiento, o sea, que ya no sabes cuál es el que se muerde la cola, ¿no? Porque, Está todo conectado y, mira, ¿sabes? hablando quizás de, de lo, lo, que me, lo que me preguntaste, que me fui por otro lado, <risa> eh, ¿qué es lo que hace la piel? No solo está ahí para que nos veamos bonitos, la piel tiene un, una, una función muy importante, es nuestra barrera de protección contra el ambiente, ¿verdad? Y bueno. uh, no solamente nos protege de lo de afuera, pero también está responsable de sacar lo de adentro, ¿verdad? Uh -huh. y, y es realmente el órgano en el cual dependemos de, de la protección, más principalmente también el tracto digestivo, ¿verdad? Pero la, está conectado con, con el ambiente y no solo es necesario eh, en términos de protección, pero también para la expulsión. Ah, y uh -huh. ahí es donde nosotros vemos muchos de los problemas de la piel, es que la piel está trabajando para detoxificar el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y de hecho cuando alguien, por ejemplo, ha pasado un mal momento, ¿verdad? Que no, no te has encontrado el otro día, creo que fuiste tú, Silvia, que me decías, uy, cómo se ha envejecido esta persona, ¿no? Sí, y en realidad, sí. no, no era un envejecimiento de... Sí, se veía como la piel más, más opaca, ¿sabes? Con más arrugas, más, pero era no por el tiempo que había pasado, que igual habían pasado tres meses, sino porque emocionalmente esa persona había pasado... Un momento muy difícil. ¿no? Mm. Entonces, uh, efectivamente, gracias ahora a las moléculas Redox, como dices tú, y a trabajar las, las emociones, estamos consiguiendo resultados muy, muy importantes. ¿no? Y no solo a la superficie, ¿verdad, Esther? Porque, como tú has dicho, alguien que está mal se le ve en la piel, se le ve en la cara, se le ve en la piel, pero también alguien que está bien se le ve en la piel, se le todo lo de adentro se está reflexionando afuera, y cuando estamos hablando hoy de la piel, y podemos decir quizás también la belleza, ¿verdad? Que no estamos hablando nada más de algo a la superficie, porque mucha gente se pone, se inyecta cosas, se pone maquillaje, te puedes ver un poquito bien desde afuera, pero estamos hablando de la verdadera belleza, de la verdadera salud. ¿verdad? Sí, es que siempre sí. se ha dicho que, que la belleza está en el interior, siempre se ha dicho. Lo que no, no sabían es que hablaban de las células, ¿no? lo he descubierto ahora. No, realmente el físico se... El físico, se, si está tóxico, pues se refleja la toxicidad, igual que las emociones. y Entonces, de ahí es un bucle bastante peligroso de, de salir si no encuentras un, un camino lo menos tóxico posible, la verdad, porque... Bueno, ya veréis, yo insisto con lo de Asier porque él es el claro ejemplo de la afectación física y la fe, O sea, cómo una afectación física puede aislarte, ¿no? O cómo él intentó, como el hijo de Cristina, ir tapando aquello que empezaba, pero que no había freno ya. Qué bonito que realmente ahora podamos decir que tenemos ese, ese secreto, ya no es un secreto, ¿no? Pero que tengamos esas soluciones. No. Porque, ¿verdad Cristina? Que cuando hablamos de las moléculas de señalización redox, efectivamente estabas hablando de cómo desde dentro hacia afuera, ¿no? Sí, pero sí. Además, has dado esa pauta de la belleza, de cómo también eh, se refleja, ¿no? Y es que a todos nos gusta, yo creo que envejecer, mira, el otro día me decía una chica, yo como para envejecer, como diciendo, mm -hmm. realmente quiero envejecer, ¿no? Pero mm -hmm. para envejecer, bien. Entonces, sé que además hay un producto del Redox, ¿no? Que es eh, exterior, que aparte de, de ayudar al dolor, ¿no? O a toda la regeneración, también hay productos ¿no? que, que ayudan a que esa piel esté mucho mejor. Um, sí, sí. Hay mucho en el campo de la estética, ¿verdad? Ahorita el campo de la estética ha explotado y um, estamos hablando aquí de muchos productos que traen nutrientes, antioxidantes, colágeno, todos los materiales necesarios para que la piel se construya y se mantenga bien. Pero hay un ingrediente olvidado y como este programa estamos hablando de los secretos de la salud, este ingrediente es la base de toda la salud del cuerpo, pero estamos hablando de la piel hoy, es la comunicación celular, las moléculas de señalización Redox. Tú puedes tener todos los mejores ingredientes, los mejores productos del mundo, pero si tus células están cansadas, agotadas y no se comunican, esos materiales se van a desperdiciar por completo. Entonces, hay una, un laboratorio que han logrado replicar estas moléculas que son básicamente la, las moléculas de nuestra juventud, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos jóvenes, mira mi niño, tengo un bebé, él se aruña a veces la piel, pero en la tarde ya se le, ya se le reparó. Sí, eh, es y cierto. cómo sucede esto, porque esa, su comunicación de su piel está trabajando a una velocidad brutal y eso se debe a este, este contenido que tenemos en nuestras células, las moléculas de señalización Redox. Ha sido un sueño de la humanidad, del campo médico, poderlas replicar para poder tener este tipo de comunicación de nuevo y ahora se ha logrado. Y bueno, Silvia, no, perdón, perdón. No, no, solo quería añadir que realmente eh, yo que me dedico al, al tema, Emocional, te puedo garantizar que ahora es como me siento plena y completa de ver que tenemos esta ayuda, porque claro, una vez te ha salido las psoriasis, una vez te ha salido la, el brote de rabia, los, los ectemas. Es verdad, tú puedes trabajar ¿no? la parte de las emociones, pero necesitas esa ayuda, ese empujoncito para que el físico se regenere mucho más rápido. Sí, y sí, realmente sí. el poder con, con, contar ahora con el, la suerte de estos laboratorios, ¿no? que lo han conseguido y que han replicado esa molécula, es una maravilla. Y sí que quizás uh, Silvia tiene realmente un testimonio que yo creo que más vale. Eso le uh, iba a decir, Carlos. Silvia, ella es la que ve toda la gente, ella, ella sabe, sí. hace todas las consultas casi. Te iba a preguntar quizás primero, ¿qué tipo de enfermedades y problemas de la piel ves tú? Y, y, y qué tipo de soluciones, y bueno, sé que tienes una a compartir, pero para que la gente se identifique... Con diferentes problemas. Pues mira, realmente eh, el tema de psoriasis es muy común, cada vez mm. más. A veces yo creo que hasta la califican en psoriasis y debes. Sabéis esta enfermedad que es de hipersensibilidad de, de, de productos, ¿no? A la toxicidad, sí. pero muy reflejado en la piel. Y realmente hay muchísimas personas ¿eh? que ni tan siquiera tienen un diagnóstico y que, claro, prueban tantas cosas, les dan tantas cosas que no funcionan porque no van a la raíz, que bueno, por suerte acaban dando con algo como las moléculas de señalización No, cuando estás en búsqueda. Muchas veces cuando tienes la enfermedad es cuando empieza la búsqueda. Ojalá fuera al revés, ¿no? que fuera en prevención. Pero bueno, veréis como el caso de hoy de Asier que, que él después de probar muchísimas cosas le recomendaron esto y escuchó hablar de ello y como dice él, no tenía nada que perder. Realmente... Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y... Ahora mismo lo voy a poner, lo compartiré con vosotros. Sí, sí, pero como decía Cristina, ¿no? psoriasis, tema de ectemas pero en niños muy pequeñitos, ¿eh? Muy pequeños. ¿eh? Acné, eh, pieles, pieles atópicas, acné, eh, varices, cualquier cosa, cualquier cosa Rosácea. que pueda salir en la piel, sí. ¿eh? Rosácea, vitiligo, o sea, cualquier cosa que pueda salir de, de, de dentro va a estar reflejado fuera. Porque, bueno, es así, ¿no? Si hay un desequilibrio interno, cuando sale hacia afuera y que podemos dar suerte de que sale, porque nos está avisando, a veces no sale y es el problema, que no, no se llega a tiempo, pues cuando sale hacia afuera, que sepan todas las personas que tienen hoy en día una opción, cada uno elige, pero que la opción existe y la opción mmm, sin toxicidad y, bueno, un producto patentado y serio y bueno, impresionante. Bueno, sí, sí. Voy, a, voy a dejar esto para que las personas luego lo puedan ver, porque nos escriben y vamos trabajando un poquito sobre los temas que, que quieren. Nosotros vamos, vamos a mostrar testimonios cada semana de, de, de cualquier desequilibrio físico, pero si os interesa alguno en particular, esto queremos que sea muy interactivo y que participéis y nos escribís. Aquí tenéis el WhatsApp también de contacto y un mail por si queréis aportar también vuestro testimonio. ¿vale? Bueno, vamos allá. Ha llegado el momento. <risa> bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Para mí es un placer contar con, con la presencia y el testimonio de Asier. Asier hablamos ya hace algún tiempo. Eh, la verdad es que le di algunas de las indicaciones que. que para que le, que le pudieran ayudar a optimizar más el producto, eh, este suplemento llamado Redox. Pero me interesa sobre todo que lo escuchéis a él. Por eso que bienvenido, ser gracias por estar aquí. Y me gustaría que, que me explicaras, que explicaras a todo el mundo un poquito por qué empezaste a tomar ASEA o en qué punto decidiste tomarlo. ¿Cómo estaba tu salud? Sí, yo llevaba ya tiempo con un problema en la piel. Eh, primeramente me empezó de una manera leve. Y después de pasar por muchos tratamientos médicos, eh, mi salud fue cada vez empeorando, cada vez más y más y más y más, hasta que un día pues, me encontré con esta biotecnología, me ofrecieron consumirla y pues aunque yo al principio estaba un poco escéptico, no tenía muy claro si tomarla o no, pues tampoco tenía mucho que perder porque todo lo que había probado hasta entonces pues, no me había funcionado. Y como me dijeron que sí funcionaba, que, que lo probara, pues al final me decidí por ello y ya está el día de hoy. ¿Y, y qué es lo que te ocurría en la piel? ¿Qué síntomas tenías tú, o ser eh, Pues tenía quemazones, eh, me descamaba, tenía la piel bastante mal, eh, enrojecida también. Eh, a causa de tener esas heridas también en la piel, pues me limitaba un poco la movilidad. Por ejemplo, el cuello eh, siempre tenía que girar así, con todo quiere. el cuerpo uh -huh, uh -huh. y eso sabía es que tenía todo el cuello mal y luego también me daba muchos problemas, por ejemplo, a nivel emocional, porque al estar mal pues uno también se siente mal tampoco podía dormir por las noches uh -huh. porque por las noches me daban muchos picores en la piel y entonces, en general, pues mi vida se vio muy limitada por ese problema tan limitada que tuve que también cogerme una baja laboral, Imagínate. porque tampoco podía Imagínate. Porque claro, no podemos olvidar que el tema de la piel, el, el, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es nuestra primera barrera hacia el mundo, ¿no? Recubre los, nuestros órganos y todo. Porque si no le pones remedio, esto acaba también afectando a los órganos, ¿no? En principio es como una cosa externa, luego la rigidez de cuello, que esto ya es a nivel muscular y ya te está afectando a nivel muscular, ¿no? Y es algo que sin lugar a dudas, si no le pones freno de alguna manera, pues degenera generar algo algo grave ¿no? y lo importante era ver el nivel de toxicidad que tenía tu cuerpo también ¿no? porque si no te permitía dormir es que tu cuerpo estaba en un estado de alerta y de toxicidad muy elevado la verdad bueno te hablan de del redox decides empezar a tomarlo porque como bien dices tú no tenías nada que perder y de qué manera lo tomabas así por si alguien se puede sentir identificado contigo Sí, pues yo principalmente lo tomaba de dos maneras, eh, yo tomaba por las mañanas 60 mililitros eh, bebidos y por la noche otros 60 mililitros y luego aparte también nebulizaba con un nebulizador, Ah, bueno. Eh, lo hacía 5 mililitros, lo Perfecto. hacía entre una y tres veces al día, depende del día, Perfecto. iba variando, pero mínimo una vez al día. ¿A nivel pulmonar tú también notabas afectación? Eh, es que en, a nivel pulmonar yo siempre tenía tenido asmas de pequeño. Vaya. Y yo, por ejemplo, cuando iba a correr, pues yo me notaba que el pecho se me cogía mucho. Uh -huh. Y pues desde que me empecé a nebulizar, y ahora que estoy bien, si voy a correr algún día, pues me noto bien, ya no noto que se me cierra el pecho. Ahora que yo estoy no... bien, me encanta, ahora que estoy bien. <risa> ¿Qué diferencias, esto te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué diferencias uh, notas de cómo estabas antes ahora, no? Aparte de que es evidente, porque yo, la gente no lo sabrá, porque nosotros tuvimos una conversación por WhatsApp, pero tu tía, que fue en cuestión tu angelito de la guarda pues me envió un vídeo y vamos, eres otra persona. Pero explícalo tú. Pues básicamente es como cuando yo estaba mal, era sentir como que me habían quitado mi vida. O sea, básicamente wow. no podía hacer nada. Nada. Y ahora es como que la he recuperado otra vez. Esa es la, wow. la sensación que yo tengo. Puedo volver a hacer todo lo que hacía antes. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 25 Imagínate, 25 años tener esta sensación de que me han quitado mi vida, o sea, cuando estás empezándola, como quien dice, ¿no? porque es cuando tienes tu autonomía y tú, bueno, yo solo tengo 21 años más que tú, ¿sabes? <ríe> solo, solo, pero ¡juá!! con veintipico de años recuerdo la sensación de que es como que sales del huevo, ¿no? Y, estás sí. tener eso, esa limitación, ¿no? De... ¿Cuánto tiempo estuviste mal, si se puede decir? ¿Y cuánto tiempo notaste el cambio de recuperar tu vida? Sí, pues yo más o menos con el proceso en total estuve como unos cuatro años, y, pero al principio me empezó de una manera leve, o sea, a poco. me salía así en los pliegues y así, lo disimulaba, me molestaba, pero no me limitaba así la vida. Pero poco a poco, de manera progresiva, se me fue empeorando bastante y llegó un momento que, aunque yo quisiera, ya no podía disimularlo y ya me empezó a limitar. Y así mal, ya de manera un poco más grave, estuve alrededor de dos años. Dos años. Sí. ¿Y en cuánto tiempo lograste sentir ese cambio? Que ya empezabas a notar el cambio, porque el suplemento yo sé de buena fe que actúa desde el primer momento que lo bebes, ¿no? Pero claro, el, el tiempo necesita, pues poco a poco también, igual que la enfermedad fue poco a poco, también necesita poco a poco enterarse de que estás dándole estos guerreros, ¿no? ¿Cuánto tiempo notaste tú, más o menos? Eh, recuperarme en total eh, yo tardé unos seis meses Imagínate. pero eh, yo cuando empecé a tomarlo al principio me sentía un poquito mejor y yo decía será el suplemento digo no sé igual es casualidad que justo estos días <risa> estoy un poco mejor oh. pero semana a semana como que había síntomas que ya se me iban quitando poco a poco poco a poco y yo decía esto sí está funcionando voy a, voy a seguir haciéndolo voy a seguir tomándolo wow. y ya con el tiempo fue evidente que fue eso Wow, me alegro tantísimo. Bueno, es que a mí me da, es pura gasolina, ¿eh? escucharos, es, es una pasada. Y bueno, Sier, para no robarte más tiempo y que la gente pueda captar bien, que es una maravilla tu testimonio, ¿qué mensaje le dejarías a esas personas que están como en duda, ¿no? que están inmersas en una enfermedad, que no ven salida? ¿Qué les dirías? Y yo les diría que en mi caso en concreto, eh, yo cuando me lo presentaron ya había probado muchas cosas, eh, tanto por el médico como por mi cuenta de otros tratamientos alternativos, y que yo no había tenido ninguna solución y yo en mi cabeza pensaba que ya no había nada que hacer, que ya me había tocado eso y que iba a estar así para siempre. Pero cuando me llegó esta oportunidad y me lo dijeron con tanta confianza que sí si me iba a funcionar, pues dije, tampoco tengo nada que perder. Sí. Y por eso lo probé. Y pues el cambio fue brutal. Y a, también le quiero transmitir a la gente que al principio tienen que ser un poco pacientes, porque no vas a recuperarte en dos días, es como Perfecto. progresivo. Correcto, porque el cuerpo entra como como en lucha, ¿no? Hasta que se equilibran los niveles de, de redox en nuestro cuerpo, pues es como liberar toxicidad. Y luego que, que, que es verdad que nuestro cuerpo es como la tendencia a todo reservar, ¿no? A, como a proteger incluso de lo malo. Es una cosa, es una zona de confort un poco extraña. Pues bueno, Acer, es un placer. Muchísimas, muchísimas gracias por tu testimonio. Y bueno, espero verte prontito aún con mejores noticias y que ayudes a muchísimas personas con tu con tu testimonio. Muchas gracias, Gasear, y nos vemos prontito. Un placer, te lo agradezco, Silvia. ¡Bravo! Wow. Oh, wow. wow. ¡Espectacular! ¿eh? Vale Espectacular. la pena, ¿verdad? Impresionante. Sí. Sí. Y sorprendente, tan joven, porque a veces pensamos que las enfermedades o que las, los desequilibrios vienen con, con edades muy avanzadas y no, fíjate, cuando ha dicho 25 añitos, por favor, Fíjate que, que, no, que lo recuerdo y me emociono y todo, ¿eh? porque yo el vídeo el que me mostró su tía cuando nos contactó, eh, fue, era increíble. estaba en una sala de espera con la cabeza baja porque estaba ay. llenito de, de medicación. Bueno, y bueno, me la medicación es, es algo que, aunque ayude, muchas veces eh, es algo que no es natural, no es nativo a nuestro cuerpo. Entonces, actúa... Y que tiene efectos matándose. secundarios. De hecho, mi, mi hijo con, con esto, todas las cremas que usaba... Le, es, le muy fuerte, es muy fuerte sí muy fuerte, pero ya ves ahí, ahí se da realmente el mensaje que no puedes separar lo físico de lo emocional a, a él le ha cambiado la vida totalmente. social, emocional o sea, su autoestima y la otra cosa es que está, está tan joven, verdad yo pienso, no solo le ha cambiado esos cuatro años que sufrió es pero que le eres. ha cambiado el resto de su vida le ha es cambiado totalmente. el resto de su vida de no pasar los siguientes 40, 50 años luchando, o sea, le has cambiado su camino por completo y, sí, y espero Sí, sí, y es admirable porque dices, uh, bueno, claro, yo supongo que cuando una persona ya llega al límite que dice, ya, ya lo he probado todo, ya no creo en nada, supongo que es aquello de decir, ya no tengo nada que perder, ¿no? Pero fíjate que él en el fondo tomó, o sea, yo lo admiro porque tomó la responsabilidad, con 25 añitos, y tomó la responsabilidad de decir, oye, no, pues lo voy a probar y voy a tener sí. todavía esa, esa pequeña esperanza. ¿no? Sí. Es que la salud en realidad es nuestra responsabilidad. La salud sí. es sí. nuestra responsabilidad, no la de nadie más. ¿no? Y de nuevo agradecerle a Sier, que seguro que no ha podido sí. estar en directo finalmente, pero tuvo la generosidad de grabarlo. Y fijaros qué bonito que yo había hablado hacía casi un año con él, un poquito menos quizás, y me volvió a contactar para compartir el testimonio. O sea, esto es bellísimo sí, sí. y es de agradecer a la gente pues yo no, no, digo nada. desde aquí a que, nos, que nos vayan también escribiendo muchísimas personas a compartir testimonios, personas que han iniciado ya a, a conocer este esta biotecnología, a probarla, a, a descubrirla, porque en realidad la empiezas a descubrir y es cada día es entusiasmante ¿no? ver los resultados que te va dando. ¿no? Esther, no les... fíjate que me gustaría, me gustaría decir una cosa, porque igual que me pasó a mí con 42 años creo, que, ostras, que aprendamos a conocer nuestro cuerpo, porque el Redox forma parte de nuestro cuerpo, de nuestras funciones diarias, de nuestras funciones que están ocurriendo ahora mismo en nuestro cuerpo y no lo conocemos. A mí me dio vergüenza no conocerlo, no saber, ¿no? Que la gente, que busque, que busque, que busque sí. qué es el Redox, que busque las publicaciones en PubMed, que busque qué, qué, qué funciona hace esta molécula en nuestro cuerpo y luego que nos, que nos pregunten a nosotros, pero que lo busquen, que los animo, que busquen, que conozcan, Así Estamos aquí para dar a conocer, ¿verdad? ¿Qué? Y, y ah, realmente, sí. bueno, el Redox es, es una parte de la salud, pero la estamos aquí compartiendo bajo diferentes luces y diferentes temas, porque es algo muy desconocido. Yo tuve aquí, y yo sé que tenemos que finalizar, pero tuve aquí unos, una pareja que son muy invertidas en su salud, toman suplementos, son, hacen deporte, comen comida orgánica y todo. Y vinieron a cenar y yo les expliqué lo que era el Redox, ¿verdad? Y la chica que me dijo, ¿cómo es posible que esto no se conoce por más gente? Bueno, y lo han comenzado a usar, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros estamos tratando de cambiar. Aquí, bienvenidos los que quieren continuar a descubrir los secretos de su salud. Y esta es realmente una clave tan importante que como, como este chico, hemos visto nosotros ya cientos de transformaciones. Y les deseamos a los que estén viendo que experimenten su propia transformación. Y aquellos que quieran, por nosotros cada martes vamos a estar aquí a las 18 horas. Recordamos que son Secretos de tu Salud 20 minutos. Hoy nos hemos alargado un poquito, <risa> ha merecido la pena. Pero aquellos que quieran eh, que les avise el, el, el la programación, también podéis suscribiros en el canal YouTube Secretos de tu Salud, darle a la campanita y así cada semana os va a ir avisando de las nuevas temas que vamos a ir tratando, los nuevos, pues como hemos dicho siempre, ¿no? las, las, las curiosidades que vamos a ir compartiendo, los avances sobre la salud y desde luego merece la pena que como mínimo estéis informados. ¿no? La información es poder y el poder... Wow. De la semana que viene tengo un testimonio que es increíble, increíble. ¡Venga! Bueno, Muy pues ya no nos queda más despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Silvia Me y besito. Cristina, encantadas de estar aquí con vosotras compartiendo estos espacios. Muchas os... gracias. Y gracias a todos. Un besito bien grande. Un beso. Chao.